hoy estamos aquí en un nuevo video. Bueno, explico un poco, hombre. Explico un poco, vamos a ver. Hoy le toca ser la jefa, la reina, la ama. Bueno, la que manda, en una palabra, a la señorita. Ahí esperemos que la señorita, la reina, la princesa, la pillina... ¿No lo a <ríe> se lo haré llamar? Se porte bien con nosotros porque hoy es la que manda. Entonces son 24 horas. María... Sí, es la, la reina de la casa vale y tenemos que hacer todo todo todo lo que a ella le dé la gana todo pero luego la quiero yo chico que quiero yo ¿Sí? sí sí sí sí y yo no sé si voy a ser muy buena no yo podría eh... me da igual Mira, vamos yo a dejar no sé si por aquí a el vídeo del rey de la casa venga Así que yo os tenéis que comportar Venga, hecho Bueno chicos, pues empieza el vídeo ¡Oh! No, no, no, no, no, no Venga, venga, venga Que te veo por ahí Corre, corre, suscríbete Dale un buen like A la campanita, ¿vale? Bueno, pues chicos ¡Comienza el vídeo! Mamá, ¡Ya ha empezado esto! ¡Mami, ven! ¡Por favor! Oye, María. Ay, siéntate Me siento por aquí. A ver. ¿Qué quiere la reina de mi casa? Quiero un chef más perfecto del mundo. El chef más perfecto. Sí. Y bueno, del mundo. Sí. ¿Qué quiere tú? Sí. Lo busco en Google. Vale. ¿Vale? Lo busco en Google y lo llamo. Vale. Y no sé lo que tardará. Vale. ¿Vale? Ahora tú me dices ¿eh? ¿Vale? Venga, entonces voy a llamarlo Y ahora vengo ¿Sí? mírete ¿Necesitaría en la escuela de chef? ¿Sí? Vale Vale, vale, pues encantada Soy Pepi y necesitaría El mejor chef que tenga usted Pero es que eso tarda mucho Yo lo necesito rapidito Lo necesito en una hora Una hora como mucho tiene que estar aquí ¿Sí? Vale Ahora le digo mi dirección y lo quiero aquí en eso, menos de una hora, por favor. Vale, venga, adiós. Viene en un rato. Han llamado, vamos a ver. Yo supongo que ya estará aquí. Hola, buenas. Hola, pase usted. ¿Qué tal? Hola, eh, me ha han venido. Dicho que han llamado el mejor chef. Pues pase usted. Y aquí estoy yo. ¿Cómo ¿Puedo entrar a su cocina? ¿Qué? Como si fuera su casa. Hola, su majestad, yo soy Pedro. Yo soy María, la nena de la casa. ¿Qué decía usted? Una tortita muy rica. en su punto. ¿En su punto? Sí. Y la pelito. quiero una chocolate blanco y por, y por encima azúcar blanco. Eso estará servido en 10 minutos. Vale. ¿Tenéis termo bien? Sí. Pues eso está hecho en un periquete. 50 gramos de aceite, huevos, 50 gramos de azúcar, 50 gramos de harina, sobre de levadura química y una pizca de sal. Y se mezcla todo durante pieza para la reina. Ahí está, ya lo esperamos a que salgan burbujitas y damos la vuelta. ¡Mi mm, majestad! ¡Qué linda! Es una carita es feliz. ¿Quiere que tr, tr, tr, tr, tr, tr, <ríe> Sí. <ríe> ha sido un placer servir a mi majestad y quiero que me llaméis otra vez para cuando lo necesitéis. Adiós. Adiós. Muchas gracias por venir. Bueno, pero vamos a ver quiere ahora. Venga, no pregunta, ¿Puedo hacer una preguntilla? Sí Ha tocado el timbre, ¿no? Sí, antes eran chef María ha pedido el mejor chef del mundo Y ha venido el mejor chef del mundo ¿Y qué le ha hecho de comer? Unas tortitas que estaban no de muerte Ah, porque tú te habías ido, lo siento Ah, así que, venga, seguimos Venga, María Ahora, ¿qué desea su majestad? Quiero que me empuje Pedro el columbio Venga, amo Venga, vámonos, Al columpio. Venga. Pues vamos, con María. Ay, amigo, esta niña. No me ha me... ¿eh? me un poco poner a poner ha llovido? Venga, así, ah, muy bien, Pedro. Una, no. dos. María, ¿todavía tengo que estar así? Sí. ¿Hasta cuánto tiempo? Eh, hasta que yo lo diga. ¡Joder! ¡Qué exigente es que eres! Pero está ahí tengo un colombio muy bonito que me está esperando ¡Mari, montate! ¡Joder, María! ¡Te has cogido y que menos has mojado! ¡A mí estás patapando! Eh, ¡Ya veo. ¡Voy a saltar! ¿Y ahora qué jugamos? ¿María, qué no hacemos? uy uy uy uy y también, también Venga, ¿y ahora? ¿A qué? Eh, a no, me si me cinco, oh, qué morro! ¿Y tú sales sin que te salga el cinco? Uh, ¿Por qué? Tres. Porque ¿Por, yo porque... soy la de la casa. ¡Qué morro! cuál la cuenta, venga. Eh, oh, tres, oh. ¿Sí? Un, dos y tres. ¡Madre mía! Venga. Un, uno. Eh, bueno. No oh, no, no, venga tú. A ver, la... No, dos. vale, te ha salido antes. ¿Por qué uh. tiras dos veces? Un y dos. ¿Pero por qué tiras dos veces tú? Porque soy ¿sí la reina de la casa. Venga tú. <música> ¿Son tres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo me está arreglando? Sí. Pero madre mía, la reina se está comportando mal. ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo Pero ya hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he bueno, vale. Hola. Hola. Sí. Cuatro. ¡Cuatro! ¡Pero si le ha salido un tres! ¿Quién realiza otro 4. cuatro? Sí. ¡Uno! la ya ganado! No, no. ¡Qué morro! ¡Es casi que también también gano! ¿Aló, así Poniendo la, la regla a nuestro favor pues ¿no ganamos? ¿Quién gana? ¡Todo! Todo. Todo. ganamos! Hola, ya ganado! Esto no era parte del trato. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero... Darle un buen like, suscribiros y activar la campanita para ver los, los vídeos que, que subimos. subimos. Y, y compartir, compartir, compartir. compartir. compartir. Adiós.